Bienvenidos a otro nuevo video. ¿Qué cagar? No cagar. Todo porque el carro está celular. Ahorita estamos grabando bien a gusto. y Yo lo tenía bien adelantado. Pichichi maricón de este wey. ¿quién movió no, la extensión? Mami. ¿Quién movió la extensión? Movió la extensión y se apagó el play y la el, cámara. El, el, no, la estúpida craft no, no. movió la extensión. Oh, güey, la cagaste, güey. Ya, jugando, güey? Ya te miró. Güey. Joder. Ay, corre, corre, ay, corre, ay. güey. Me asusta cuando pasó eso. Ey, pero es que, ¿cómo, cómo es posible que la cagaste? Ah, pero cállate, jugando sí, wey. No. la No oh, mames. Eso hizo por la mole. Este, es, ¿eh? Ay, este es tú cuando estás de dieta. Eso hizo estar la mole en jalo. Uh, uh, uh. <risa> Nada, tú te vestías. De, ¿Tú de qué te vestías? De ninja. ninja. El ninja, la vez. Era un cerdo ninja. Porque okay, lo que tengo que ir es por, por la palanca Repita. para calarla ¿eh? Es la que fue no, esa... wow, el chat sabe inglés. ¿Qué? Eres gringo y no sabes inglés, así que cállate, güey. Uh, tú eres mexicano, no sabes español. Toma, toma. Oh. Ahora te va a ver el caño, puto. ¿Quién me va a ver? Te voy a decir traes tu patita. ¿Qué? Mira, aquí está el güey. Te tu patito. Le paró el. Wey, chavorte se lo va a apañar. está llevando la polla. Eh! ¿Qué? Está la polla, en sí. Bueno, pues ya sé que tengo que hacer, así que. <ríe> Joderéis, <es>, tío. <ríe> que es mi primo. <ríe> Eh, mira, ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! Se me olvidaron los <risa> controles, güey. No, corre, ¡Corre, corre! <risa> qué maya, te estás estúpido. Mira, ah, quería ir para esconderme. Ey, eh, güey, desespera, güey, cuando se sí, mete. Sí, güey, y y me el pinche eh. esquinita ahí. No, desespera. Se mete bien lento. no, mierda, culo. Corre como cuando juegas fútbol tú. A ver si prende el agüita. No hay agua en ah. el sistema. Ah. Primero Entonces, tienes que qué... abrir dos Ah. Ya abrimos una, falta otra. ¿Tú para qué estoy cagando el palo, güey. Cagando palo de qué? Bájale, anda bien que el El martín. Está todo cerrado. ¿Cuándo vas a que te va a ver tan que chulo? Ahí ya te voy a ir cállate! ¡Agua! ¿Qué? Estoy viendo si hay algo. Eh, ¿cómo se ponía? Ah, chingada. Se me olvidaron los controles. Avanta. Ándale, dale derecho. ¿Eh? Ahí derecho Ahí está, huevo. Suche con el Sucha con el chipahui Uuuuh, la mierda oh, de eh, usted, wey Es usted, wey, la mierda corre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! Eh, wey, me pongo nervioso ¡Vamos! ¡Entra! ¡Entra! ¡Entra! Ya, salto. ¡Ah! ¡Wow! Oh. ¿Por qué no? ¿Por qué no pega? ¡Qué idiota! ¿Por dónde, ¿Por dónde entramos para llegar aquí? ¡Oh, Pero no, dónde viene? Es Que es un vato bien pedo, güey, no sé qué está haciendo Dice, dice, que agarre, y que le digo, ¿Era por aquí, no." Vas a ir. <risa> y que agarre, y que me dice, "No, no voy a ir." <risa> ¡Dedos! ¿son qué son? Dedos de pollo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué prendes esa mierda, güey, si no, o sea, no ocupas? Para... ¿Qué? Ah, guardando El padre creo que estaba por ahí, güey ¡Ey, son ya salido! Aleluya, ¿Sí? Aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira como que están ¡Aleluya! de aquel lado, güey La lámpara No, o sea, como una persona con una ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice, ¿Qué dice el muro? ¿Qué dice el muro? Oh, no. alive lo pico más ¡Ah! ¡Mierda! ¿Qué es eso? ¡Está volando! ¡Concha no. de la lora! No, no, no, no. Ahí está. ¡La capilla! ¡Es la capilla! es la capilla Creo que sí se dice, no? Mira, está comiendo, pita. Esta puerta necesita una llave. ¡Joder! ¿Otro su ¡No! ¡Ya me cagué! ¡No! un, ¿Un policía? policía? ¡Un policía! ¡Ah! ¡Oh, ¡La ¡Mierda! <risa> mierda mi... ¡Moles! ¡Ah! ¡Métete, güey! ¡Métete! ¡El dedo! Ahí, a ver por ahí! Mira, abajo, abajo, abajo, abajo. ¿Qué tienes que ver? <risa> <risa> Mírate cómo está. El ano, güey, como que lo roquearon. ¿no? ¡Azum! ¡Ey, ey, ey! ¡No me des lag, no me des lag! ¡No, se wea ¡Azum, joder! ¿Cómo hace eso? ¡Chifle, chifle, chifle All right, all right, yeah. ¿Qué es esto, pa' culo? No sé, ¿qué es esto? Ah, que sí. Todo por la culpa del tome. Wow. Mira, un Y ahí el pensaste por primera vez! Oh. Ay, ¿Qué Mira, ¡Ahí está la llave! la llave! ¡Ahí está la llave! ¡Ahí está la llave! pilas idiota no atrás wow son no, atrás mira ah oh, una no, jabet triple triple Ya, tu pelas, Allá en la puerta eh güey ya sé güey no pues tengo que andar sin el no estoy perdido conmigo perdido, conmigo qué homie Homie qué qué es? Mira, un patio Aquí es donde juego el en de su Francia Lo tumbamos al pato que está acá arriba A ver, ¿se puede? No sé Corle, pues, corre Brinca ahí, brinca ¡Ay! Corle Mira, pelas Que me trate de tumbar El Jair cuando se siente se le ve las... la espalda Que me caiga, güey Me tengo que rezar el principio ¿Cómo te meto Como uh, ahorita te vas a tirar <risa> Jair, chistes a huevo ya salimos y vean ¿sí? del orfanatorio. Orfanatorio. El mierdatorio pues. Mierdatorio. ¡Oh! <risa> el chat. Mira, aquí fue donde. Corre, pinta. Mira una pierna. Vaya. Más que hay aquí aquí poquito. ¿Cuánto pasa que se va vale a levantar, güey? <risa> ¿Y lo ves? Corre, corre, no, no. corre, corre, corre. Aguanta, Yeta, me arde el cuello. <tose> Tengo que salir, ¿de dónde estás? ¿Quién me está hablando? Evo, eh, en vez de seguir listo. No, te puedes pendejito. <ríe> y quedar miedo, negro. De ah. Tres días después y sigue cargando. 346 minutos más tarde Ya terminó de cargar Porque este vato me cago Ya fuente Después del cargado no nos dejó caer acá Para este terreno y ya, ya no sabemos qué hacer ahí Mira la puerta está derecha Derechita derechita Ahí está súbete A la pared Al objetivo es el truco del futuro Que resuelve las cosas con paz Que resuelve los problemas con paz, ya no ¿Qué está cantando, güey? Viste, el cielo se puso el ruido Viste de bicho, me a montanar nada Si te vas a montanar, ¿Mierda? Fuga, fuga Corre, corre, el bulevar. Corre, corre, ya no puedo más me voy a meter por aquí Este el Mira ¿no? ahí tienes que ir Broly. Busca el padre Martín del pabellón femenino ¿Ah? Al parecer Debo levantar de a los abiertos A ver, en los combros. A ver, fíjate para arriba. qué oh, ¿Y por qué no se sube encima de los combros? Ya sí, eres un juego. Para... Mira, vete para la izquierda. Mira, ahí está. Sí, no, no. sí, es ¿Qué gordo se vino para acá, hoy? ¿Sí? ¿Está grabando conmigo? ¡Oh! Las escaleras, escaleras, boludo Las escaleras Ahí están las escaleras, detrás de ti ¿A ¿Dónde, dónde vas, Estás no. de mierda? Ahí Ay, Deja ya, de mira. grabar y brinca Ay, ahí está negro ahí. Eh. Sí ¿Qué? Sí, la tol, mira, ya está dentro la llave. La tol va de la lavandería, necesita tres Debes de las los tres Ah ¿Qué tiene. Nada más digo. Mira. imposible A ah, ver, abajo la chimenea, ahora que hay. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que la la No te va a hacer nada. Va. Nos están velando... Ay, no, no, no, velando. Mira que ya no, no, Mira, ¿Qué tienes, güey? Mira, ahí sale es la... la no, otro. haber otro. ¡Callados! Mira, Mira, está, ¡Ahí está! está ¿tú qué de tiempo? si no hay otro también, fíjate si no hay otro también. Si sí, son dos nomás. y ya lo puedo y y ya puse uno, negro. Porque entonces ven dos en una habitación, imbécil. ¿Qué? ver, cállate, por favor. Mm. Ni, ni sabes, pero uh, yo quiero hablar. Uh. Solo cuando yo lo digo. Mm. Mira, uno y el segundo. Ah, no. Ah, eran dos de una, güey. a que me hubiera chocado oh pobre pato oh, ay, no, no, no, no. ay ay ay qué gusto okay hay que hay que, hay que, hay que bajar ¿Qué güey a ver no no no bueno pero es que no sabemos dónde cayó pues hay unas escaleras para que bajaras más güey okay bueno amigos si les gustó den like y suscríbanse bye, bye.